Que hay una mano de la saga. Eso era penal. Es eso el, era penal. ¿Dónde está es, el bar, es el Profe? Chaca, es el chaca. Yo creo que es el chaca por atrás. Revísela, por favor, porque eso es penalti. Árbitro, árbitro. No me diga, señor Montaño, que pa, pa, para eso está el bar. Esto es penal. Le, le, Esto es penalti. No puedo. No puedo concebir el bar si no se marca penal. Oh. Sí, señor, habrá que revisarlo. Y Diego Montaño, tienes que marcar penalti. A ver, señores que están operando el video, por favor, pónganle la repetición ideal. Ahí la está viendo. La que estamos viendo nosotros la está viendo. Eso es penalti. Ahora pónganle, por favor, la, de, la que está, Bueno, aquí no hay duda, profe. No, no hay duda, no hay duda. Por favor, por el bien del bar, marca penalti. Bar, penalti. What? <laughs>